Candidatos, mi nombre es Ambrosio Martínez. He servido el té a la mismísima reina de Inglaterra. Para los que seáis afortunados y está preparado para ser mayor. Muchos de vosotros os habéis presentado aquí sin tener ni idea del reto que esto supone. Debéis recordar que desde el momento que habéis sido seleccionados tenéis una deuda con la academia. Y debéis saltar. Antes tenéis que pasar las pruebas físicas y psicotécnicas. Y el tiempo comienza ya.